No, no estamos en el aeropuerto de Qatar, ni en el de Abu Dhabi, ni en el de Dubai. Aunque parece ser que ya nos cayó una tormenta de arena de, de los Emiratos Árabes. No, esta es una tormenta de arena de los Emiratos de Pachuca. Hola, Ifa. Vamos a ir a conocer al nuevo aeropuerto Alfa. Estamos aquí en. Venimos a los pits. Vino Maris a los pits. Pedimos una hamburguesita para el camino y ya para arrancar. Son exactamente las 15:36 y estamos saliendo de Polanco. Estamos en la zona de Polanco, en el Kentucky. Quien conoce aquí el Kentucky de Alquimides de Polanco y vamos a ver cuánto tiempo hacemos, no le vamos a hacer caso al WIS ni al Google, nos vamos a ir por una ruta que creemos que es la más rápida, nos vamos a ir por periférico y luego de ahí el circuito exterior mexiquense y de ahí llegaríamos a la IFA, creemos que esa es la ruta más rápida, entonces vamos a ver, vamos a ver cómo nos va y ahí les vamos narrando y les vamos platicando todos los todo lo que vaya aconteciendo en esta aventura express ya es sábado por la tarde Sí, la es que sábado y, y, y bien no tenemos vuelo, simplemente vamos a ir a conocer el, el, el aeropuerto para, para hacer nuestra, nuestro video el estilo de Tips and Travel ya estamos aquí en ejército nacional ya para agarrar periférico y seguimos el reporte Aquí estamos, hasta ahora ha sido todo fluido, no hay tráfico como pueden ver, vamos bien, apenas han pasado cuatro minutos 4 minutos y ya estamos aquí en Periférico, entonces vamos a agarrar el Periférico Norte este, Y nos vamos ya todo, todo, todo Periférico Aquí está y nos vamos a ir por arriba, es más, para que sea todavía más rápido Vamos con el TAG Sí, la idea es que vamos a ver qué es lo más rápido que podemos llegar. Vamos a intentarlo por aquí. A lo mejor no es lo más barato, pero más rápido. Sí, ahorita les damos costos y todo, pero por tiempo. Ahorita nuestro objetivo es tiempo, aparte porque, porque ya es tarde. Aquí estamos en el segundo piso, que este es eh, el pago con, este es con un TAG para los que igual no, no ubican. Es el, segundo, el famoso segundo piso de periférico de aquí de la Ciudad de México. Y seguimos reportando, han pasado otros cuatro minutos, ya estamos en lo más verdes y aquí está ya un letrero, Querétaro Aifa Ya, ya vimos que sí que sí sí se puede por aquí también. <risa> está confirmado. Entonces, este pues va, vamos bastante bien. Son las 3:46. Entonces, seguimos avanzando bastante bien. Aquí está otra indicación, ahí está el letrero, Creator Aifa, seguimos bien, seguimos por el segundo piso, este, ya pasamos obviamente Mundo E, ya pasamos incluso Perinorte, creo que está aquí, Este ya estamos muy avanzados y son las 3.53 que salimos, vamos bastante, bastante bien, seguimos nuestro reporte troletero, seguimos avanzando, ya pasamos Cuautitlán Escali, andamos por Cuautitlán Escali, estamos creo que en Mordor, entonces quiere decir que ya, ya avanzamos bastante. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bitácora de aventura, son las 3.56 de la tarde, ya estamos bajando del segundo piso y ya vamos a incorporarnos a Periférico, que si sí viene un poquito más cargado, pero creo que va fluido. Vamos vamos viendo cómo va. Aquí estamos aquí y ya nos estamos incorporando. Es la salida a Querétaro, es esta parte de periférico ya, ahí adelante ya. Ya estamos cerca de la caseta. Seguimos reporteando. Bueno, aquí estamos en Periférico Norte. Una vez que bajas del segundo piso, no vimos otro letrero que dijera AIFA entonces vamos a seguir nuestro instinto nos vamos a seguir hasta la caseta de Querétaro bueno, está saliendo aquí del DF para Querétaro y vamos a tomar el circuito exterior mexiquense pero aquí sí ya encontramos un poco de tráfico pero aún así está bastante fluido bueno, pues ya estamos llegando a la caseta Taro. Son las 4 que con 5 minutos. Y vean, aquí ya estamos llegando. Es así de periférico, norte, hasta donde termina. Llegas a la caseta. A ver, vamos a ver si hay indicaciones del eh, miren, Para allá dices un pango, te lo yucan. Pero no sabemos llegar por ahí. Entonces nos vamos a venir de este lado. A ver, apagar esta caseta. Y después tomar el circuito exterior mexiquense pero aquí sí ya no hay ningún letrero ¿eh? esta caseta es caseta de cobro 4 de, de Pozotlán de bueno y después como de unos 5 minutos en la autopista pasando Son la caseta 4 con 14 minutos 4 eh, con 14 minutos eh, ya aquí viene la desviación para el circuito exterior mexiquense Pero vamos a tomar esta desviación para ir al aeropuerto Pero, Felipe ojos, Ángeles no hay ninguna señalización ¿eh? no hay señalización ahí está un letrero, sí, ahí está la alfa. aquí aparece de nuevo un letrerito que apenas si se alcanza a ver Una letra mexense, la entonces no habíamos IFA. visto ningún letrero hasta ahorita que te sí. tienes que dar la vuelta por no, arriba vamos a ver, vamos a es a la izquierda, se sale pero hay que dar la vuelta hay que regresarse sí. para tomar el circuito exterior sí, sí, sí. porque esta es, esta es la salida de Tula, ojo pero hay que brincarse del otro lado periférico para agarrar el circuito exterior este, lo bueno que sí está señalizado porque si no, uno se va con la idea de que sale hacia la derecha pero esta callecita luego sí se llena bastante sí, entonces sí. la vuelta va a estar sí. tremendo Vamos, el tráfico que hay okay, para allá, y es para Tula, pero bueno, si esta señalizamos, pasamos por, acá. por allá, Cárate, ¿no? ya. ya me dieron dio chance. Ya. Y aquí dice Alfa esa vuelta sí va a estar en horas, si este, sí, sí, esta sí la conocemos, hemos salido de Tula y si se pone complicada. Ahorita fue sí, muy rápido, pero no sé. entonces ya vamos de regreso para aquí tomar circuito exterior okay. en el circuito. Y Llega a la IFA De Ay. manera cómoda y segura a okay. ah, 24 kilómetros De aquí, dice ahí Si, es de barato no está Barato no está, pero son las 4 con 18 minutos Así es que si traes prisa para el vuelo Creo que puede ser una opción pues ahí tendrás uno que evaluar si vale la pena por el precio del vuelo, pero pues aumentando los gastos de llegar al aeropuerto 4.24, tenemos menos de una hora y ya estamos muy cerca de llegar entonces con este video estamos probando que creo que sí podemos llegar a la IFA desde Polanco en menos de una hora ¿a qué costo? eso, no se pregunte uh -huh, es el de hasta la izquierda estamos okay, pasando Vean esto, no lo hemos visto en ningún video del aeropuerto <risa> Esta vuelta ¿Tú se la has visto en videos? No, creo que no lo vi no, Oí que hablaron de esto, pero no, no estaba ah, muy claro okay. Pero que está ya documentado Le das ¿eh? la vuelta como en U ¿Con vuelta en u Sobre u? la misma y si este, dice AIFA, Seguimos ahí mismo Le das la vuelta en U sobre el, la misma caseta okay, te Regresas y, y te vas a la derecha otro lado, todo derecho con cuidado IFA, porque IFA. hay muchos camiones y hay que ir para allá, mira ay, ay, ay, ay, ahí está ahora esto está super extremo eh es para conductores Eso especializados super, sí, sí, eh ahí. me imagino que es porque esto está en obra ya, porque ya ha terminado, no, no va a tener salida. que ser así ahí, bienvenidos a Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Ahí es donde están sacando, se han sacado fotos en el estadito. Aquí es la primera parada de los youtubers. <risa> sí. Mira. Sí. Pero sí fue fácil llegar por acá. ¿eh? Sí. Bien, de ¿eh? entrada, de entrada, sí. primeras impresiones hasta ahorita. Y muy amplia la avenida, ¿no? Muy ah. amplia. Y ahí están los mamuts. Ahí están los mamuts. Aquí está. Santa Lucía, tierra de... O sea el aeropuerto, la está sí, todo está grande se ve que esto sí tiene aquí un paso a desnivel es aeropuerto diario es que sí, te, lo que te digo es de que hicieron todo esto o sea, no nada más fue hacer la torre de control y lo de alrededor <risa> ahí está la, fo la foto de la estatua de Felipe Ángeles okay. parque revolución a salir. Sí, como si fuéramos a salir. Estamos. A viajar. Sí, pero de distancia la verdad es de que está como a la distancia de muchos aeropuertos. O sea, No no este, no está tampoco tan descabellado en sí, tiempo. Sí, sí, sí, sí. A lo mejor 100 kilómetros sí puede estar un poquito lejos. Y la inversión que se le hacen, ¿no? En las casetas y sí, en la gasolina. Sí. Aquí, miren, así es como si fueran a salir de aquí, su vuelo fuera a salir de aquí del IFA. Tienen que tomar este, este para arriba, este puente. Y acá los vienen a dejar, ganar. si sí, se ve muy bien o sea sin sí, nada que ver con el impresiones, de sí, ¿eh? <risa> primeras impresiones sí sí, sí sí sí se ve esto. Sí. bien diseñado no o sea se ve como muy los espacios bien más reclado. amplios si sí, se ve bien como que para para que alguien te venga a dejar aquí al aeropuerto miren esto es lo que ha salido en muchos videos el, el letrerito de México y ahí al fondo se ve la torre de control aquí hay unas ambulancias la plaza mexicana, Mexican Square con esto bueno, las ve. áreas están... aquí se ve bien están grandes, muy amplias ok, ahora vamos ah. a dar la vuelta para buscar el estacionamiento vamos a entrar Mira, aquí hay un desierto aparte <ríe> si les gusta los paisajes desérticos Aquí, todo esto. Y vean, si está todo nuevecito. Sí. Ok, ahora vamos a dar la vuelta para ir al estacionamiento. Chua, chua, chua. una vuelta pues, por por por este llegadas. Sí. A ver cómo es la vuelta por llegadas y algo no bueno, pues está así la entrada del, del aeropuerto, los espacios, si es más de aeropuertos, los otros aeropuertos que hemos visitado, por ejemplo el de la India, el de Nueva Delhi, si es enorme, es así como esto, o sea, si llega, si tiene casi adentro sus propias este autopistas, sí, es, es como una ciudad, o sea, el aeropuerto es como una mini ciudad así, gigantesca, sí, uh -huh. sí, si, si está más como en ese... En esa dimensión, ¿no? De, de algo más grande, no nada más el aeropuerto y todo apretado, sino que sí tiene muchas áreas este, muy amplias, eh, a diferencia del de actual. Sí, su desventaja principal, creo, pues es la, la distancia, ¿no? De la Ciudad de México. Eso yo creo que. Hasta ahorita, ciudades, son primeras ¿no? impresiones, sí. ¿eh? Pero comparado con otras ciudades, así, internacionales. Pues es que todos están, sus aeropuertos están a 40 minutos, una hora, hora y media, hasta dos horas. El aeropuerto de Narita de Tokio está como a dos horas de Tokio. Entonces, digo, es. Esto es una como. Los ponen fuera de las ciudades. Entonces es como, como el estándar. Digo, aquí nada más las vialidades. Una vez que estén bien las vialidades, el tren suburbano y todos los. los las, Conexiones o las llegadas de las avenidas principales, de las carreteras principales, pues ya va a ser, pues va a estar muy conectado. Vas a hacer 40 minutos, tal vez, y una media. Y único es en el costo. Sí, aquí sí te va a costar sí, más. Sí, sí, sí, eso sí. Pero igual, yo, yo le tengo fue el tren suburbano. Una vez que lo abran, obviamente va a haber vídeo aquí en el canal para el tren suburbano. Ok, ahora vamos a llegadas, vamos a pasar así la misma. La misma dinámica para las llegadas. Miren, ahí llega el mexibús, ya están los letreros, al menos. <ríe> mexibús tran suburbano. ¿Quién sabe eso? ¿Cómo va a estar después? Esta es llegadas, o sea, cuando vengan a recoger a alguien, se van por abajo. Exclusivo la Cancillería, nosotros no somos de la Cancillería. Este es cuando recogen a alguien ya llegó, y ya vienen por su, por su ahijado a recogerlo, porque no tiene para él. Y aquí está la puerta 1, la 2, la 3, la 4. Aquí aquí está. uh -huh. Ahí están los taxis, no sabemos cuánto cobran, podemos preguntar ahorita cuánto está, porque tal vez pues lo puedan pedir para, para que los saque de aquí algún metro eh, Indios Verdes y ya de ahí pues ya toman el metro, ahorran un poquito, o sea, las salidas te conectan luego, luego con el tren, aquí va a estar, el, el tren suburbano el está, está super práctico, o sea, está literal muy bien conectado, Ajá. que ahorita que nos bajemos vamos a grabar todo eso por dentro. Entonces, ahora toca buscar el estacionamiento. Pues este. Sí. el claro, estacionamiento. Perfecto. Perfecto. Ya llegamos super estacionamiento. Super, super Entonces, al estacionamiento. Súper, súper bien. Vamos a dicen. Vamos a meter al aeropuerto cualquiera de las salidas y entradas. Ok. Ahorita lo que tenemos son las piedras de la esperanza. Hay 90 piedras. De esas 90 piedras tenemos 32 en la exhibición. ¿Dónde están? ¿Esas dónde están? Esas están en la sala 1, en la salida. Ah, okay, Salida 1. Okay. También tenemos un museo conmemorativo al general Felipe Ángeles. Okay. Ahí sí les conozco si está abierto o no. Okay. También tenemos los baños conmemorativos. Sí. El de los hombres, hay dos. Uno en el piso de abajo y en el de arriba, igual mujeres. Okay. Ahí sí les dejo para que conozcan. Sí. Mejor no les. Muy amable, no, amable muchas no a gracias. Gracias. Adelante. Wow. ¡Qué con de... El se llama... ver, Perdón, se nos acabó la batería, pero bueno, a ver. Esperamos que sí, podemos seguir grabando aquí. Este, pues nos dio la bienvenida a nuestro comandante. Y este, la verdad es que súper amables, eh. Súper, súper amables. Nos explicó que hay unas piedras de la pureza. O no sé qué dijo. Que, que hay una exposición no, de las la exposición piedras. De piedras. Algo de las piedras. Ahí lo escucharon en el video. La verdad es que estoy tan emocionado que no puse atención. Pero miren, este es ya el estacionamiento. Sí, el estacionamiento. Y aquí estábamos la del Mexibus. Ahorita me voy a dar la vuelta para verlo. Algo que vio Maris. Ah, dile que nos, ah, pues ahí van a ver la explicación de todo lo que nos dijo. Ah, sí, sí, en Que se podía visitar, entonces sí. Hasta, es gratis incluye, el estacionamiento, es gratis, hace concierto. Incluye introducción este, turística. Esto es, aquí hay baños, hay estacionamiento. Ah, sí, en el este estacionamiento también hay baños. Y ahí está lo del Este los es los el exibus. Esto sí, pues son las. Bueno, las 5, son 4.46. Sí. Y si sí está lleno, si sí está lleno, los que están esperando, si sí. está toda la estación llena. Es que hay todavía muchos trabajadores. Y pues creo que ahorita la mayoría, todos somos turistas. Nadie Venimos trae este. Hacerlo. Nadie trae boleta Nadie adiós. trae maleta. Sí. Nadie trae maleta. Pero bueno, hasta ahorita, las primeras impresiones, muy bien. ¿eh? Muy bien el aeropuerto, la verdad. Ya estamos aquí en el estacionamiento Encontramos lugar inmediatamente Y este Todavía huele a Huele a nuevo, huele, huele a polvo nuevo Y ahorita vamos a allá Muy bien, vamos Vamos ya entrando Por acá Está más cerca Entonces aquí está el estacionamiento Y Ahí están los cajeros Que ahorita es de cortesía Elevadores a la Plaza de la Mexicana, estacionamiento larga estancia, y 6 metros de estancia. larga estancia, o sea que en teoría digo ya, veremos las tarifas después, pero vas a poder llegar con tu coche, dejarlo aquí y ya te Me vas. Conviene. Esta es la primer plazuela. Aquí estamos. Hay bancas, áreas verdes, de estacionamiento. Aquí están las puertas, esa es la puerta 5 Estamos en la puerta 6 de las llegadas Y ahí al fondo se ve La torre de control Ahora vamos para allá Ya nos metemos Aquí, bueno, el letrero Ah, bien, aquí está la señalización Que aquí tenemos el estacionamiento El tren suburbano y autobuses Y el mexibús están en ya Y vamos para acá Hacia Al fondo de este el caminar está está explanada. Hay muchas bancas. El edificio. Y ya veo lo que dicen. O sea, lo que dicen que en video se ve muy muy grande. Pero está bien. Creo que si sí, el tamaño está bastante bien, ¿o no, no? Efectivamente ya ese día tuve esa percepción. No se siente tan gigantesco la placita esta. Si en video yo sí me lo imaginaba un poco más grande, pero la verdad es que tampoco no, no es de que está muy chiquito, o es demasiado chico. No, la verdad es que creo que el tamaño es adecuado. Y ojo, el proyecto, esto solo es la mitad. Cuando usted concluye el proyecto, va a haber otra área, otros, otro edificio, otra bueno, esta es la mitad de la terminal, hacia el otro lado, va a ser un como un espejo. La torre del control Y Ahorita vamos a subir allá para Usarlo como spotter Ok, vamos A seguir El tour Tour en vivo Bueno, no es un video en vivo Pero Pero no es algo que, que Traemos como planeado es, es nuestra experiencia Nuestra experiencia tal cual como vamos llegando eso es lo que a veces tratamos de transmitir en nuestros videos, que es así este, una experiencia de un usuario común común y corriente vamos a buscar la puerta 1 porque ahí, ahí está la exposición de las piedras encantadoras o las piedras preciosas que comentó vamos a entrar por la puerta 7 y aquí está el estacionamiento y ya vamos a entrar al edificio terminal hay que estar la llegada primera, que... ah, por la rampa que está ahí sí, pero aquí debe haber hecho un... ok, un pequeño sí, detalle que vio Maris no no hay una rampa así como hay un pequeño escalón tiene razón eso sí, es un detallito pero pues no, hay, no hay esa rampa Entonces aquí están las salidas en la parte de arriba y esta es la parte de llegadas. Aquí están las llegadas del aeropuerto toda esta zona. Hay muy pocos negocios abiertos. Aquí vemos una tiendita. Vamos a buscar las telayudas, que tanto hablaron de ellas. Y nos vamos a echar una telayuda. Toda esta es la zona de llegadas. Por aquí es donde van a llegar los vuelos. Ahí al fondo alcanzo a verlas las... Las bandas transportadoras donde van a ser los equipajes. Y para allá es para hacer las conexiones. A ver, vamos a continuar por acá. Y ahorita damos toda la vuelta, todo el recorrido. Vamos a hacer todo, todo el recorrido. Ok. Y aquí están los famosísimos baños. Que ahorita los vamos a grabar el baño de aviación mexicana y novel de hombres. Okay. Ay, perdón. Aquí, locales comerciales en renta emprendedores que esperan es, es su momento ya llegó ahí está la información por si algún emprendedor se anima antes de que se los gane seguimos caminando están estos módulos de, para cargar dispositivos muy convenientes Ahí hay un kiosco, que ahorita de qué va ese kiosco. Vamos a ver, las áreas están bastante amplias. Y seguimos en el edificio de llegadas. Ahí está el baño. Ahí está Mario entrando al baño. Ahorita que nos dé el reporte para documentarlo una pantalla circular muy moderna ok y seguimos documentando repito hay muy pocos locales abiertos y a ver vamos a ver este kiosco es un kiosco de información en general parece ser Todavía no viva, pero al parecer todavía no está en funcionamiento. Este ya preguntamos al servicio de taxis. Tiene un costo actualmente de 730 pesos. Preguntamos hacia Polanco, que era la referencia que traíamos ahorita. Viajar de aquí, del aeropuerto a Polanco, cuesta 730 pesos más casetas. Y eso eh, esa conveniencia o a, a llegar a un acuerdo con el taxista, el chofer que te asignen, Tú puedes decir, hay tres formas de irse. La vía económica, que te tardas más, la media y la rápida, que es con casetas. Pregunte y de casetas me dice que son 130 pesos de casetas. Entonces serían 730 pesos más casetas y que llegas alrededor de 45 minutos. Ese es el costo del taxi. Vamos a ver. Está el Starbucks y al lado están los baños. Vamos, vamos. Pues mira, hay baño familiar, está bueno. Y los ferrocarriles, ok. Lamparitas. Bastante amplios, bastante bien. Los acabados los veo. Yo No soy especialista en arquitectura ni mucho menos. Pero veo los acabados... Este, de mi punto de vista, razonablemente bien. Ah, esto es lo que a mí me llamó la atención. Lo había visto en un video. Ah, perdón, bueno, salimos de los baños. Y bueno, ya ahí vieron mis impresiones. Pero me llamó más la atención esto que los baños. Es el sistema de transportador de maletas no creo que se diga así si alguien sabe al respecto este por ahí pónganse en el comentario cómo se le llama esto y aquí ves toda la operación de las de las maletas esto se me hizo interesante que lo lo tienen aquí pues expuesto la gente puede ver cómo es este sistema Eso yo nunca lo había visto en, en ningún otro aeropuerto entonces está bastante bastante interesante me llamó la atención al menos a mí Díganos, a ustedes también les llaman la atención esas cosas Porque tenemos algunos seguidores de aviación A mí también me gusta mucho la aviación Y son de las cosas que luego Sí, sí pueden llamar La atención Ok, vamos al otro punto Donde íbamos hace rato Para Seguir viendo detalles Del aeropuerto Felipe Ángeles Ok está en la puerta 1 nos dijeron que había una expo, vamos a ver qué vemos en la puerta 1 aquí estamos por ahí, la vi en la puerta 3, aquí enfrente y se sí. va estar por allá, ahí viene Marisa, ahí están las piedras las piedras encantadoras, o las piedras filosofales o las piedras rodando se encuentran viene la mafia Vamos a ver que nos dé el reporte, Maris. Repórtenos. Ay, pues bueno, a ver, ¿ya, ah, mis conclusiones hasta aquí? Hasta, hasta aquí, vamos a, vamos a hacer un corte hasta aquí. Este, creo que nos fue muy, muy bien en, la, en el camino. La verdad que la opción de venirnos por el segundo piso, el periférico y el circuito exterior fue maravilloso. No nos perdimos, llegamos rapidísimo. Eso, buen punto, pero, puntos en contra, pues sí el costo de las casetas y que si te pierdes o te distraes en alguna salida pues ya vale ¿no? puedes hacer mucho y también entre semanas no sé cómo está el tráfico eso puede ser tienes que considerar al menos porque sí unas dos horas para llegar y ya llegando aquí sí me sorprendió me sorprendió desde, desde que empieza todas las autopistas del camino para llegar al aeropuerto todo, todo es nuevo los puentes que están haciendo este para todos los carros eh, llegar aquí la eh, el edificio del aeropuerto la verdad yo me lo imaginaba más como todos estaban comentando que era una central avionera pero no sí sí se ve como aeropuerto y a ver mira, los niños no mienten te gusta te gusta el aeropuerto sí le gustó. Entonces este, no sí, sí, sí, la verdad lo veo muy bien por la parte de adentro, digo habría que, que ya viajar, ¿no? Para ver este, pues cómo está la seguridad, este, lo de las maletas, qué tan puntuales salen los aviones, pero hasta ahorita mis impresiones. Está muy bien, me gustó. Lo único sí es la distancia, que si sí te va a salir, este, pues en tiempo y en dinero, pues mucho más que, que en el del aeropuerto de la Ciudad de México desde el terremoto del 19 de septiembre y de las piedras de edificios que se cayeron de Jojutla artistas hicieron estas obras ok está bastante interesante la verdad a mí sí me llamó la atención que expresaron de alguna manera algunas vivencias, sentimientos es una, una forma de expresión a través de, pues de algo tan, tan fuerte ¿no? como, como fue ese día aquí están los artistas que trabajaron en eso pero bueno, está esta área de una pequeña exposición y miren el clima, ya se dejó venir la lluvia parece ser ok ok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 Ahí está el módulo de información. te pregunté. Aquí está todo esto. Ah, Vamos a ver. Porque aquí me llama la atención donde están los autobuses foráneos. Están de este lado. Entonces, allá está el, el tren suburbano. Aquí está la... de autobuses. Está en suburbano. Ahí hay un perrito. Ahora vamos a buscar los autobuses. Que deben de estar por acá. Ok, ya cuando está en funcionamiento el tren suburbano, está literal a unos pasos de las llegadas. El Mexibus es allá derecho, que es el, lo más económico para llegar o para salir de aquí, el Mexibus, para terminar de autobuses. ...y el tren suburbano... ...ok, todo esto va a ser lo que es... ...el tren suburbano, que aún está en... ...construcción... ...dirección Buenavista... ...y estos son ya los... ...va a ser los andenes... ...ahora los autobuses creo que son abajo... ...según la indicación... Ahí hay un elevador ¿Funciona el elevador? Sí Vamos a revisar Ahí atrás había un elevador Pero Vamos a ver Ok, aquí está En la plataforma Pero es suburbano Y bueno, el acceso ahí estuvo un poco extraño, ¿eh? no fue muy claro, no sé si entré por otro lado, pero ya estoy en el área de los autobuses. Aquí está, está bastante grande esta terminal de autobuses. Y sí, sí hay que pasar del otro lado del aeropuerto. Estamos como en el edificio, frente pero ya están aquí, y hay varios autobuses en funcionamiento, aunque ahorita no hay ninguno. Un mano primera plus, debo. Bueno, pues ya fui a hacer mi investigación, y... Pues es que no veo otra, ¿eh? pero para la central de autobuses, sí, eso sí está. A ver, está el perro. Pienso que hay otro acceso. Porque este acceso no creo que sea el. Vamos a ver, vamos a confirmarlo porque. Este acceso, este es para el. Suburbano está perfecto. Pero terminal de autobuses, no, no, no, no creo que sea eso. A ver, vamos a ver si encontramos otro acceso. Es pues confirmado este, el acceso a los autobuses, sí, son esas, ese de allá, como, como lo hicimos. Pensé que había otro acceso aquí directo a la terminal o algo más práctico, sobre todo por el tema de maletas. Pero no, no, no, no o sea, llegar ahí está muy bien, el suburbano está perfecto pero para los autobuses te hacen bajarte y pasarte, porque ese es como la terminal de autobuses todo ese módulo edificio de ahí, pero no hay no hay otra manera de entrar eso me confirmó un un army, entonces pues eso sí eso sí lo veo muy mal todo 10 menos esa parte de los, del acceso a los autobuses espero que hay otra manera después o algo, porque sí, sí, la verdad es que no es nada práctico. Y acabo de practicar con una persona ahí de información y este estaba comentando que aquí es donde salen los churros, de esta parte. Ese yo creo que es ahorita la opción más viable o la más interesante para llegar. No me supo decir los tiempos, ahorita voy a buscar a alguien a ver si me da esa información. Y el costo es hasta $150 pesos. Me parece que hasta Perisur te cobran $150 pesos de Perisur hasta acá. Tiempo ahorita lo confirmamos. Pero la verdad es una opción ganadora hasta ahorita. Está súper bien los churros y salen de ahí. Entonces, esa es la información que me compartió la persona de, de ahí de, del módulo. Ahora vamos a la parte de arriba, que son las salidas vamos y acabamos de subir en la parte superior lo que es la zona de salidas aquí están los módulos para documentar tu equipaje y es muy alto las la altura es demasiado alto, te da una sensación de amplitud bastante bien. La luz a pesar de que está nublado, bueno, tiene luz indirecta, pero sí tiene muy buena muy buena iluminación natural. Aquí estamos. bien, pues aquí están las mostradores para documentar equipaje y aquí están los kioscos estos kioscos agilizan tu, tu documentación tu check-in aquí está, ya viva Aerobus, aquí ya se ve totalmente funcional Aeroméxico lo vemos por allí y falta ver volares vamos a seguir explorando aquí está volares también ya 100% funcional y con Viasa, que ve vuela a Venezuela, aquí está la expo de Felipe Ángeles, otra expo que tienen aquí, aquí viene, aquí viene la pulguita esta que la escuché, aquí están los módulos de información, y estamos aquí ya en, en el área de salidas. La expo de Felipe Ángeles. Al parecer está cerrada. Aquí es, son exposiciones, me imagino, como temporales que van a estar cambiando. Como allá abajo el de, de las piedras. Y estamos aquí. Seguimos documentando. El aeropuerto internacional de Felipe Ángeles aquí está la expo, si sí, se sí está cerrada pero aquí está y a ver, vamos a documentar estos baños ya vimos los baños temáticos de ferrocarriles Mira, un cajero Santander aquí está Maya y Olmeca se fue el baño temático de Olmecas continuamos nuestro tour seguimos en el área de salidas aquí está lo que habíamos visto del museo del general Felipe Ángeles los baños una oficina de servicio postal ah, como para el personal de este lado tenemos Volaris, que lo hemos visto. Y... Hay muchos kioscos para cargar tu... Tus dispositivos. Ahí está. Ahí se alcanza a ver. Ya la parte del filtro de seguridad. Para... Pasar a las... Y las áreas de... Salas de abordaje de los vuelos. Aquí está. que es donde ya te checan tu... Te checan tu, este, tu boleto Y veo esos dispositivos de ahí Me parece que son los de reconocimiento facial Que te reconocen Y te dan el acceso a, con, la, con tu rostro Este Vivero Bus ya? ya A lo mejor Vivero Bus, ya lo grabamos Y pues parece ser que ya recorrimos Todo lo recorrible <risa> lo recorrible entonces al parecer ya no hay acceso de aquel lado que ya es casi al final de la sala ahorita solo están en funcionamiento las salas C A y B y así ya no hay acceso solo nos queda ver el spot, el mirador pero las inclemencias del tiempo no sabemos si nos lo permiten Y ya están las escaleras para ir a la parte de las llegadas a ver vamos vamos a ver cómo está el, el clima aquí afuera o sea, hace viento pero al menos no está frío está lloviendo wow se ve un polvorín de aquellos ¿eh? y está lloviendo y mucho viento no se ve nada gracias Gracias, gracias, gracias, clima Aquí está nuestra de México Y Pero está muy bien que están estos techitos Y pues Pues este Así está lloviendo Puede salir a la explanada Al menos a esta parte A ver los aviones Que todavía no hay estaba revisando en la aplicación de Flag Radar y aproximadamente, como en 40 minutos, llega un vuelo. A ver si todavía estamos por aquí y podemos grabarlo. Aquí está esta explanada. Hay bebederos. Ya a ver la torre de control en medio de los polvoarines y me llama la atención esta, está lloviendo un poquito pero no importa las inclinadas del tiempo todo se da por documentar todo lo, lo mayor posible esta es la explorada, estoy prácticamente solo con bueno, el clima y el viento y todo que se dio había gente hace rato, ya no hay nadie y esto me llama la atención no sé si es como una especie de, de área para ver aviones, un spot. Y ahí vienen corriendo la maris. ¡Wow! Pues parece ser que sí es como un spot. Si alguien sabe, digo todavía está en obra, pero está padrísimo esto, eh sí es lo que creo que es que es un spot para estar viendo toda la operación aérea está súper bien bien, eh bien este detallito para todos los que nos gusta la aviación ya cuando esto está al 100% en operación va a estar interesante estar viendo aquí toda la operación de los vuelos ya nos acaban de confirmar que sí, esto va a ser un spot con un restaurante, un mirador cuando ya esté todo en operación, va a estar buenísimo venirse aquí a, a tomar un cafecito y ver, ver allá, aviones. Hasta aquí nuestra visita a la Ángeles. Últimas últimas palabras para despedir el video. Pues, este, vengan a conocerlo. No se crean todo lo que sale en la tele. Ustedes vívanlo y a ver qué, ¿qué les parece. Sí, sí, superó mis expectativas hasta ahorita, a ver el viaje, pero sí lo veo bastante bien. Yo coincido con Maris, la verdad es que está muy bien. Y en general todo lo veo bastante bien. Así es que hasta aquí el reporte de Felipe Ángeles. Esperamos que pronto nos toque viajar para grabar del otro lado del cerco de seguridad. Adiós. Bye. Amigos de Tips and Travel, son las 6.47 de la tarde. Y ya nos tocó que prendieran las lucecitas del aeropuerto, serían bonitas, todos esos foquitos. Estamos saliendo del estacionamiento, un letrero de México. Y ahora nos vamos a ir con el WIS a ver qué tal nos va. Ajá. Ahorita vamos para hasta Pozalco son 47 minutos y dice que son 31 pesos. Vamos a ver si vamos es a cierto. Ver. Porque, Porque está bueno, pero vamos a ver qué tal nos va. Entonces vamos para la CDMX cuota Adiós. Adiós Felipe Ángeles. El único avión que vimos ¿Ah, sí? es ese que está ahí en la entrada. Ahí está. No, para que no se diga que no vimos De Ahí en fuera no vimos ni un... Toluca. Ahí está. Ahí está un avión. ¿Cómo no? Sí hubo aviones. ¿Cómo no? No nos vamos sin ver un avión. Aquí está. Ahí está. El, el único avión. avión de todo el video. Adiós. Aquí para darles una actualización del camino de regreso Miren, aquí está salida a Coacalco, Toluca, México eh, Nos manda, Está mandando el Waze por una ruta que atraviesa Tutitlán Y pasa por Co Coacalco Cuautitlán, ¿no? Cuautitlán Y Cuautitlán, Tutitlán, Cuautitlán y, Cuacual. y Cuacual. Entonces, Ahí ahorita vamos a pasar esta caseta de cobro Vamos a ver cuánto está pero hasta ahorita nos gustó más esta ruta de regreso que la que tomamos nosotros. Está Miren, automóvil cuesta 35 pesos a comparación de la otra autopista. 160, no sé cuántos gastos en total. Sí, amigos del San Travel, vamos a actualizarles. Ahorita vamos a tomar la salida de Puebla Aeropuerto. Según el Gateways, dice que estamos en el Circuito Exterior Mexiquense, pero es como para otra ruta diferente a donde estábamos hace rato. Entonces aquí este, vamos a salir aquí, en esta... En esta vuelta, ¿no? En esta vuelta, ¿no? <ríe> es que yo no quería repetir salir. Y ya vamos a a agarrarlo está México, México Pachuca, será? Sí. ¿México Pachuca? ¿O no, más eso bien es eso. periférico? Sí, Autopista que eh? México Querétaro uh -huh. ah, ¿México Querétaro? Es México Querétaro, sí Sí, no, es que estamos del lado de periférico ya, ¿Ahí está el Ahí está el periférico Ah, qué sí, sí acortamos ¿Por qué? porque cuando nos fuimos dimos toda la vuelta. Sí, hasta si nos... huehuetoca. Exacto, nos fuimos hasta allá y aquí puedes cortar. Por Cuau oh. le cortas. Oh. Está mucho más cerca. Oh. bueno eh, miren, amigos de Tips and Travel, ahorita son las 7:36. Y acá en el Waze dice que llegamos a las 7:39. ¿Sí? Entonces nos cumplió el Waze. Sí nos cumplió totalmente Sí hicimos los 47 minutos Que decía 31... Hasta Escapotzalco de ah, Exacto. Ajá. Ajá, sea, sí, digo, Polanco Pues está aquí también digo, sí. la, la ida fue de Polanco okay. pues, Yo creo que lo haces igual en menos de una hora Entonces ese es, ese es el tip de oro ¿eh? Sí, sí funciona Y aquí atrás justo en, en, Por la Gustavo Vaz un poco antes este, Vimos ahí un letrero de Aifa Cuota, uh -huh. entonces creo que desde aquí ya te conecta Entonces creo que esta es la ruta ganadora entonces igual hacemos después otro videito de eso, pero confirmado, confirmado que sí, esta fue la mejor opción hasta ahora. Entonces pues les pedimos aquí el video y pues suscríbanse, no dejen de ver nuestros videos y compartan este contenido y comenten. Y si les fue útil o si faltó algo, comentenlo y pues para eso es esta comunidad. Bye, Dios